Bueno, ¿qué tal a todos? Eh, otra vez, seguimos con, con el KT2A de Clark Technique y lo que vamos a ver hoy es eh, bueno, emparejar eh, normalmente a través de un bus estéreo eh, dos aparatitos, dos de los, de los eh, compresores eh, o limitadores ¿no? Entonces, bueno, la, lo primero que hay que hacer en, en, al emparejarlos bueno, aparte de colocarles en el, en el bus bueno, os enseño el patch bay para que veáis lo que, lo que hemos hecho para mandarlo al bus, es muy, muy sencillo por esta, como sabéis en cada patch bay están las, eh, lo que son salidas y las entradas lo que sería línea de arriba, salidas y línea de abajo, entradas, igual en el patch bay que hay arriba entonces, bueno, pues simplemente el, aquí salen eh, dos líneas del, del auxiliar de la mesa, que es por donde hemos enviado canal left y canal right entran directamente en el, el Clart Technic, en el KT2A, en el primero y en el segundo y después las salidas del cráter Technic, tanto el uno como el segundo, lo que hago es volverlas a dos pistas de la, de la mesa, ¿vale? así que muy, muy sencillo, ¿vale? entonces ahí tenéis metido, insertado, digamos que, que un efecto externo en la línea y una conversión digital analógica para entrar en, el, en los dos apartitos, los KT2A y luego al volver a la, a la línea, vuelve a haber otra conversión eh, analógica digital para volver a, a grabarlo en el, en el Cubase, ¿vale? Pues venga, seguimos. Toda la batería mezclada, vas a ir directamente a los dos Clark, Clark Technic, a los KT2A. Y, y va a volver a, a esta pista aquí, que, que le llamamos Recording, que la vamos a grabar la vuelta, ¿no? Entonces lo primero que hay que, hay que hacer es... Eh, como normalmente no vienen emparejados y, y el hecho de ser de, de válvulas, sobre todo, pues suele dar diferencias, <coughs> tanto en, el, <coughs> en los volúmenes como, como en la compresión. Normalmente la, la compresión es donde más, donde más eh, hay que emparejarles, donde más se nota, porque los volúmenes de salida veréis que, que en ese aspecto no suele haber problema. Entonces lo que se hace es insertar un, un generador de tonos, generador de test, y que yo lo he insertado aquí, lo veis aquí en el inserto en el drum kit group, un test generator y lo que vamos a hacer es enviar un par de señales para, para, para ajustarlos, lo primero que hay que hacer es entre ellos en la parte trasera de, del aparatito veréis que tiene un, una entrada, una TRS tipo jack, tiene que ser balanceado, es decir estéreo TRS y lo que tienes que hacer es conectar ambos aparatos en, entre sí y dejar lo que es el, el, el medidor que tiene al lado, la ruedecita que tiene al lado, en, en flat, completamente a la, a la derecha, según se mire. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es mandar el, el tono. ¿no? Entonces, vamos a, por ejemplo, vamos a empezar mandando un, un tono de, de, una, de una onda, el signo subidal, de pues por ejemplo, de 1000 de Hz. ¿no? Entonces... Eh, mandamos esta de mil hercios y, y vemos que es lo que ocurre exactamente en lo que tienes que hacer. Bueno, lo primero que tienes que hacer es emparejar lo que es el, el output, tenerlo un poco ya balanceado de salida, mantener las, las posiciones de medición en, el, en la reducción del de, gay reducto, la reducción en la compresión y colocar los... los, eh, los el, el, el, lo diré la graduación de la reducción de, de, de compresión a cero entre los dos vale. entonces eh, mandamos el tono, en este caso es un tono de mil Hz como he dicho y, y vamos a ir subiendo ambos eh, ruedecitas a, a la vez ¿no? hasta que la compresión digamos que empieza a aparecer en el, en el medidor ¿Vale? entonces cuando, cuando tenemos los dos en, en medición vemos que uno de ellos, es, concretamente este de aquí arriba Vamos a colocarlo exactamente igual en, el, en la posición de reducción exacta y, y completamente igual. Ves que este de aquí, la reducción es eh, muchísimo más eh, evidente que, que en el de abajo. Entonces, en el que tenéis con mayor reducción, lo que tenéis que hacer es empezar a girar, en el sentido de la contra de las agujas del reloj, la, el botoncito que tiene, que tiene al lado de, de la entrada del TRS que acabamos de poner. Eso lo podéis hacer con una púa o incluso con con el dedo no suele, haber, no suele haber problemas, se suele corregir bastante bien entonces según lo vamos a ir girando veréis que va bajando la compresión y va subiendo el de abajo ¿vale? entonces lo que tenéis que hacer es emparejarlos ahí más o menos yo creo que están perfectamente emparejados ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a mandar también, por si acaso, un ruido rosa para ver que están también emparejados. Entonces hay que bajar un poquito el ruido rosa, lo que tiene es todas las frecuencias en el mismo volumen o intensidad y lo que hay que hacer es ir tocando hasta que tengamos los dos más o menos emparejados más o menos por ahí vamos a marcar el otra vez la onda de mil hercios vale y vemos que lo tenemos ahí vale bueno pues como os decía, ahora mismo estarían emparejados ambos, ambos aparatitos, y vamos a enviar, por ejemplo, bueno, vamos a enviar, por ejemplo, vamos a enviar lo que teníamos aquí de la batería en el, en el bus, ¿no? para ver cómo, cómo funciona. Vale, pues le vamos a, a empezar y a empezar a sonar la, la batería. No si la podéis oír. Aquí veáis a lo mejor que los dos medidores van un poco diferente, ten en cuenta que es un bus estéreo y están entrando pues a lo mejor toms por la izquierda, el charles, etc. Está un poco ladeado y demás, entonces irán reaccionando de manera, de manera diferente. ¿Veis como este por ejemplo se dispara ahora la entrada un ton porque está un poco más el, tono en el lado en el lado izquierdo? como son normales en, en este tipo de compresores la compresión la suele hacer bastante elegante entre comillas, es decir, es una compresión muy exagerada y por eso se usa muchísimo este tipo de compresión eh, que son óptico en cuanto a la reacción y, y valvular también por el sistema que, que usaste en este compresor ahora os pone también una grabación sin, sin comprimir para que la para que la comparemos, ¿vale? ¿Vale? entonces bueno, es, así, es sencillo, lo que es ajustar ambos ambos aparatitos para utilizarlos en para utilizarles en, en, en un bus, y en este caso, bueno pues un, bo, un bus de batería, que si quieres vamos a bajarlo un poquito para que sea menos intensa la compresión. Luego, otra cosa que también se puede hacer en este tipo de, de compresores es utilizar el énfasis que luego vimos en el, en el primer eh, vídeo que hicimos de, del Cate2A, para bueno, hacer lo que, decía, lo que decíamos. ¿no? Realmente lo que hace es abrir un poco la, el ataque y además le da cierto brillito a los, a los agudos. Vamos a exagerarlo mucho. Por ejemplo, la tendríamos bastante exagerada. Y si abrimos el énfasis... Aunque está muy exagerada la compresa en abrir el énfasis, la verdad es que se crea ese retado en, en el ataque y sobre todo el, le da mucho más brillo a, a, la, a la mezcla, en este caso, al, al bus que estamos utilizando de, de batería. Vamos, por ejemplo, a cerrar el énfasis, ponerlo en flat y vamos a quitar la, la compresión. Esta parte final, ¿veis? Es en compresión. Está muy exagerada y digamos que ha subido un poco el output para compensarlo vale bueno pues era básicamente todo en cuanto a este vídeo simplemente para que veáis cómo se puede utilizar ambos ambos compresores limitadores en, en, en un bus exterior, en este caso en un, un bus de batería. ¿no? Y para que veáis cómo hace también, aprovechando que, que hemos puesto una batería, pues cómo hace la, la compresión. Vale, pues eso de momento era, era todo. Vale, seguiremos viendo cositas de estos, de estos dos aparatos del, del Cartechnics eh, Carte KT2A, que como sabéis, bueno, pues un, una emulación de, de un clásico, ¿no? De la 2 a de Teletronics, y la verdad es que, que funcionan muy bien y para su precio están, están bastante bien, ¿no? eh, Además, como dije yo, la, la marca Clark Technic, la verdad es que siempre ha tenido una, fama de, una buena fama de, de hacer cosas robustas y, y la verdad es que hoy llevo usando bastante, bastante en el poquito tiempo que los tengo, hace un par de meses o tres, y bueno, de momento ya han subido un poco de precio, cosa que me alegro haberlos cogido al principio, y, y la verdad es que no me está dando ningún fallo y, y estamos pudiendo bastante bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto era lo que quería que vieseis que y seguimos con, con otros vídeos, viendo otras cositas de lo que hace este compresor limitador, utilizarlo en limitación, utilizarlo con, con un bajo, con, con voces, con incluso haremos otro grupo de guitarras para ver también cómo, cómo funciona el grupo de guitarras y el grupo de voces y, y seguimos, ¿vale? Venga, pues un saludo a todos.